Yo como médico me he pasado más de 25 años viendo languidecer hasta morir eh, y llorando en mi consultorio frente a mí. Personas que le han dado la vida en su trabajo público, personas humildes, personas que también si Víctor Víctor aportó a la cultura, ellos aportaron a la economía, ellos aportaron a la ciudad, ellos aportaron a todo. Ese, ese ciudadano que la Constitución, oiga, no es que yo estoy en contra de que la, esa señora reciba esa pensión, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora que la reciba aquella doña que se pasó eh, 30 años trapeando una escuela, una señora que se pasó, no me vengan, señores, porque yo lo veo a diario rogándome, doctor, deme una... Una, la licencia de, de, de, no, de no productividad para ver si ya yo tengo tres años dando vueltas para lograr esta pesioncita. Que oigan de qué oscilan esas pesioncitas. Entre 7, 15 y 12 mil pesos. ¿Oigan Entonces, esa... déjame lezar o sea, ahí mismo a, esa, a esa, ese comentario tuyo. O sea, la pregunta mía es, la de de los de Amigos Televidentes que lo están viendo. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, no es que estamos en desacuerdo de que no, no se. Les... Oye. La pregunta mía es: ¿necesita la viuda de Víctor Víctor esa atención más que esa persona? La que esa se... persona la que yo te metería? Esa señora que tiene 30, 40 años. Que Dios Trapeando impide, un ¿no? colegio. Entonces, ¿lo necesita ella más que esa señora? Se la, se la pregunta y no es que no, estamos en desacuerdo es y, y es un derecho que tienen los dos además Cero Romero con la agilidad y la rapidez con que eso se hizo, por Dios ¿eh? en medio de los nueve días de la muerte de él se, se pronuncia un caso, te, voy a, además, te voy a hacer un caso personal, lo voy a hacer público mi padre cuando falleció era pensionado la pensión se, se, se la tradujeron a mi madre y como a los dos meses de Danilo Medina ganar, le quitaron la pensión a mi madre. Gracias a Dios, mi madre no tiene la necesidad. Y no va a pasar trabajo, porque mi madre crió seis muchachos, seis profesionales, seis hijos de verdad. Pero ponte que no fuese así el caso. Oye, oye, ponte que así no sea el caso. Esa señora iba a quedar así, iba Oye, se le fue el, el principal brazo de la casa, el brazo económico, ta, ta, ta, las enfermedades, ¿qué iba a hacer de esa persona? Sí, en, otro, en otro caso. Entonces, vemos como la injusticia, vemos cómo se burlan ante... Porque esto que yo estoy diciendo es una cosa que lo veo a diario, señores. Y, y, y, y si quieren pueden, pueden comentar y decir cuántos años tiene una gente de una escuela... De, un, de lo que sea, por ahí, de esos empleados, ¿cuántos años tienen buscando una pensión Enfermos, Víctor? ¡Enfermos! Oye, estamos hablando de enfermos, buscando una pensión, no retirado por año, no, por enfermedad, Víctor. ¿Mm? Y se pasan dos y tres años, hasta cuatro años, para lograr que le pensionen con siete, ocho y quince mil pesos. Entonces... No es que estamos en contra, es la justicia, es lo que dice la ley. Y, usted, y no me va a decir tú a mí que Víctor Víctor era un hombre pobre. Eh, pero serio, vamos, eh, vamos a olvidar que lo sea. Lo que, por eso oh. estoy diciendo que no sabemos las condiciones, pero lo, lo que pero, me sorprende es la, la pregunta que te hago. Es, ¿Lo necesita la viuda de Víctor Víctor más que esa señora que tiene 25 años, como tú dices, ah, bueno, siendo... ¿Eh? Mira, Víctor, entonces quiere decir que es un precedente, que de hoy en adelante va a ser así. Claro. Eso es lo que yo quiero y tengo la esperanza de que esas personas que están buscando su ¿Cuánta, pensión... ¿cuánta, ¿Cuánta diligencia al irte a faltar dos sí. horas para salir? Mm. ¿Cuánta diligencia, ¿eh? Mira, Sergio, eh, y aparte de que tú haces ese comentario, yo quiero referirme, por ejemplo, el, el mismo caso del, del presidente electo de Luis Aminabé. Tú sabes que se han creado grandes expectativas en función de lo que podría hacer el gobierno de Luis Abinader del ah, y esas grandes expectativas eh, yo espero que por lo menos un alto porcentaje se han llegado. El a 60% recuperos. se cumpla. Exactamente. Porque cuando hay grandes expectativas pues es un compromiso. Por lo menos eh, la mitad que se viene. cumple. Mira, por ejemplo, Luis Abinader en el día de ayer, domingo, visitó la zona más afectada del país, que impactó la tormenta Isaías que fue ato mayor. Luis Abinader, pues, inmediatamente, eh, se percató, ¿verdad?, y prometió que va a construir una serie de, de proyectos, sobre todo habitacionales, para, eh, de alguna manera, eh, contribuir a la situación eh, por la que fue impactada ato mayor. Entonces, a mí me gustaría, eso es algo personal, me gustaría que Luis no comience a ofrecer, sino a, a hacer inmediatamente llega al poder, que no le va a ser fácil, las la condición es el gobierno que va a encontrar no, este claro, país. No, claro, claro, no, no. No a hacer como el PNB que otra vez justificaba, de calabra en el gobierno de Hipólito sí, Mejía, sí, no, no, que 12 No, no 12 toda, años, Dos sí, años después. No, no, se, después se, es no, se pasaron 20 años haciendo eso y 20 años siendo millonario. Pero la condición que va a encontrar este país, el PNB, no es nada fácil. Entonces, no, no. esas expectativas que se han creado me tienen a mí medio temeroso. ¿Ves? Que no sobrepasemos las expectativas y que también por las condiciones de este país no se puedan cumplir el porcentaje que pueda complacer en gran medida eh, el, el, la, la, la fortuna, expectativas que se, van a tener que se ha creado este país. Yo entiendo que fuera más interesante, eh, en la medida de lo posible, comenzar a hacer cosas, accionar antes que comenzar a ofrecer, porque tú vas y, le, y alberga en, en la mente de los de Alto Mayor que tienen el problema resuelto. Bueno, para nuestro motor, aquí en medio de una tormenta, de un ciclón, vino Danilo Medina de la Personal, que a Ugami, a la zona de Valle Azul, Sí, y todos con esas expectativas que se crearon ese proyecto que venía habitacional para hacer volvieron, la volvieron la río río, para la campaña volvieron para, para la hacer campaña. de la ribera del río haya eh, un proyecto ecoturístico, ecoturístico que, sí, sí. y evitar que la gente volviera otra vez a, a, a colocarse a, que eso es lo que se debe hacer Vito. Mira, yo porque te digo en cuando yo era niño como en el 78 por ahí 79 por ahí eh, Balaguer trasladó casi la mitad de lo que era la Ciénaga y lo que era el Ancón, que era la parte eh, oriental de la margen del, del río Sama. Ahí se hizo en el Ancón, se llamaba Ancón, un, co un corredor turístico con una avenida y ahí no se ha hecho una calle más, una, una casa más. Sin embargo, del otro lado de la Ciénega está mayor poblada ahora que en esa época cuando se, cuando se trasladó toda esa persona hacia Las Caobas, que es uno de los barrios más grandes que hizo Balaguer, en, en esa época y, y de esa persona yo vi y mi papá me contaba que vendían la casa hasta por 800 pesos para volver otra vez a, vi, a hacer los ranchitos en la ciénica porque le dejaron el aérea al mismo tiempo. Yo creo que lo que se debe hacer es eso en los sitios donde se muden gente o hacerle su propia vivienda con protección en el mismo sitio para que no se vaya para ningún lado o vuelvan otra vez a hacer la, en la cadena de, de, de asignamiento. Pero lo primero que debe de haberse de voluntad. voluntad ¿La? no, no, no. Tú Mira ves, Víctor, las, es que yo te voy de a decir que, yo te voy a creer que los políticos no hacen nada por esa gente, para tener un tema de campaña para tener una promesa, para tener algo, porque por si no, si lo hacen no yo tienen insisto, a dónde. Eso que yo insisto, a mí me gustaría, o a la provincia de temer a alguien que le duela, cuando yo hablo de eso, no me refiero a poner a cualquiera, que sea realmente una persona que pueda ser que pueda ser nuestro, un dicto representante donde se toman las decisiones por ejemplo, Canel hablaba no, no, no del senador, no del diputado eso por un elegido para otras cosas sí. que pueden hacer muchas pero son es otras cosas, tú tener por ejemplo a alguien a la frente de un ministerio que tenga ese contacto directo y qué bueno, es pues una noticia agradable que nos da Canela y eso no tenemos la duda de, de que la conexión, el contacto la comunicación que tiene el presidente electo con, con personas de la zona es muy buena y eso es interesante, entonces ojalá que esa comunicación, ese contacto, esa conexión con el presidente electo que van a tener los policianos de Duarte y muchos dirigentes pueda convertirse Mira, en beneficio de nuestra policía. Pero si te es, das cuenta, Victor. Oye, es que no me digas a mí que, con que en tanto presupuesto, qué cosa más grande es hacer el puente de Ugamba, de Ugamba? la cañada, ¿qué, qué, qué, qué presupuesto tan grande. No puede hacerse eso y tiene 25 años o sea, pidiéndolo el mismo. El propio presidente de la República. Tiene. Cata, que ahí lo Hoy. Hoy es, algo. Es, es que no, no tí, pero es que yo estoy, aquí, yo estoy, algo me dice a mí, yo no sé si yo estoy loco, es que ellos no hacen eso para tener un tema de campaña, para tener que prometer, porque si lo hacen todo, no tienen que prometer, como no tienen ni pulso, okay, como okay, no balance. tienen nada, no tienen que, que, no pueden prometer si ya, si ya lo resolvieron. Okay. Lo que pasa es que quienes colocan el opuesto claro tienen otra intención. Es otra la intención al llegar. Esperemos que esta vez sea diferente.